Me voy a presentar a mí misma, yo soy Nicole Lessen. Soy una de las cofacilitadoras del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Estoy con mi colega Nicole Young. Antes de empezar la conversación con nuestras presentadoras hoy, queríamos darles una pequeña vista general. Core representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Es tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para lograr el salud y el bienestar usando un modelo de impacto colectivo para responder a la comunidad. Tenemos las declaraciones de misión y visión que usted ve aquí con el centro la equidad al centro. Uh, y muchos de ustedes han participado en la comunidad cuando decimos uh, salud y bienestar equitativo que todos durante toda la vida tenga oportunidades de experimentar estas ocho condiciones intercon interconectadas para la salud y el bienestar. Esto quiere decir que las oportunidades y los resultados no dependen de la raza, la etnicidad, el género, la orientación sexual o cualquier otra identidad social. Y la equidad está al centro de este diagrama para ilustrar de que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias sistémicas e individuos que perpetúan las inequidades que queremos eliminar. Entonces, antes de seguir adelante con la conversación con nuestras invitadas, queríamos repasar algunas cosas tocante una terminología compartida. Los que a las, los que asistieron la semana pasada con las agencias del condado que hemos y hemos tenido muchas conversaciones de core sobre la equidad racial uh, y vamos a seguir haciéndolo. Entonces hoy nos da mucho gusto tener con nosotros cuatro representantes de organizaciones sin fines de lucro y vamos a saber de ellas de la misma manera igual como los representantes de las, ag las agencias del condado. Si sí queríamos ofrecer algunas definiciones tocante a la terminología compartida. Muchos de ustedes quizá usen diferentes terminología o definiciones. Queremos ofrecer algunas uh, para las conversaciones. La gráfica que usted ve aquí y es de Race Matters y crea algunas distinciones entre la diversidad de personas y perspectivas, la representación que puede estar evidente en una organización y la inclusión que las voces y los poderes que se puedan ver en diferentes formas y luego los resultados de la equidad que se logran de, de uh, re cambios reales. Sab sabemos que ustedes de muchos de ustedes están incorporando estos conceptos en sus organizaciones. Queremos saber de ustedes también, pero vamos a empezar la conversación con algunos ejemplos de nuestros, nuestras invitadas. Entonces nosotros pensamos de equidad racial, usamos esta equidad, esta definición de la, de la organización alianza gubernamental. Significa cerrar las brechas de modo que la raza ya no podrá predecir el éxito. Algunos de ustedes quizá conozcan este enfoque de sí, también es, es un concepto que se llama universalismo enfocado. Y vamos a tratar de esto en una conversación. Ha sido popularizado por John Powell, que es el creador del de Instituto de Ser Otro, UC Berkeley. Y él nos ayuda a comprender cómo cerrar los lapsos. Tenemos que enfocarnos en comunidad de este color para mejorar a la desigualdad racial para transformar las políticas, instituciones y estructuras que realmente han cementado el racismo. Y esto es parte de la razón por uh, hablar sobre la raza en CORE. Nos enfocamos explícitamente, pero no exclusivamente en el racismo. En lugar de tener un enfoque neutro en cuanto a la raza, porque esto ha afectado cómo las instituciones han sido estructuradas históricamente y cómo funcionan hoy y cómo se define el éxito de diferentes políticas. Entonces, tratar con las inequidades en cuanto a la raza, tenemos la oportunidad de mejorar los resultados para todos. Es el concepto de universalismo enfocado información, eh, eh, enfoques o intervenciones enfocadas para mejorar la situación para todos. Entonces, cuando pensamos en la equidad, es tanto un proceso, la manera que hacemos las cosas y los impactos o los resultados que vemos y vamos a hablar de eso hoy. Pero antes de hacer eso. Queremos uh, presentar algunos acuerdos para crear un espacio valiente e inclusivo. La conversación, uh, vamos a escucharnos en la conversación de hoy. Le animamos a hacer preguntas en el chat, en ya sea inglés o español. Hemos reservado tiempo al final de la conversación de hoy para sus preguntas e interacciones con las oradoras y queremos saber de ustedes también. Pero antes de hacer eso, uh, es importante tener algunos acuerdos para tener esta conversación uh, valiente e inclusiva. Hanna García es una consultante de equidad cultural que nos ayudó a crear estas, uh, estos acuerdos y hemos tra trabajado en estos en el comité directivo y esperamos que les ayuden también. Rápidamente los vamos a repasar. Primero compartir el comparte el tiempo para hablar. Estar consciente del tiempo que usted toma en la discusión. Algunos de usted, algunos de nosotros hablamos o más o menos. Es simplemente un recordatorio de estar consciente de eso y compartir el tiempo um, y relacionado a eso, a, a aceptar sentirse incómodo o incómoda y tomar riesgos, todos en nuestras conversaciones quizá escuchemos. Uh, cosas que nos hacen sentir incómodas, le animamos a notar eso en cuanto a sus propias reacciones, sentirlo. Uh, quizá no resolverlo inmediatamente o disminuir esos sentimientos, pero yo sé que esto es verdad para mí y lo hablamos mucho en nuestro trabajo juntos, en que uh, aceptar esa incomodidad es la mejor forma de empezar, trabajar con eso. Es a veces que justo donde tenemos que hacer el progreso. También le animamos a escuchar plenamente, estar presente. Tenemos muchas distracciones. Todos ah, en, en nuestras vidas de Zoom tenemos muchas distracciones. Son conversaciones a veces muy intensas. Merece toda su atención. Toda la que le pueda dar por otra parte, si, si usted necesita, necesita hacer algo para cuidar de sí mismo, por favor, hágalo. Le animamos a ser curioso, curiosa a pedir aclaración en vez de juzgar. Esto acompaña a estar presente. Este no es el lugar para para juzgar a la gente o tener un estándar en particular, pero esto realmente se trata de estar en el espíritu de curiosidad, de tener interés en diferentes perspectivas, estar dispuestos a tener un desafío a su propia perspectiva o ser vulnerable. Estar dispuesto a probar nuevas ideas en, de modo que podamos practicarlo. A, tener curiosidad, pedir aclaración, reflexionar. Entonces el desafío es bueno, pero primero hágalo a sí mismo para que sea productivo en el espíritu de aprender. También nos gusta mucho este sobre separar la intención del impacto de las palabras. Si se dicen o se hablan o se escriben. Aunque cuando tengamos buenas intenciones, tenemos que decir las cosas en una manera positiva. No podemos asumir que simplemente por alguien, si alguien dice algo insensible, que tiene malas intenciones, dar el beneficio de la duda en cuanto a hablar y ser directo cuando se requiere. Le pedimos a todos que honren la confidencialidad porque esta conversación está grabada. Uh, esperamos que cuando usted esté compartiendo cosas que usted aprenda de esta conversación, que lo haga en el espíritu de compartir ideas en lugar de identidades. Y como mencioné antes, para cuidar de sí mismo antes, durante y después de la conversación para algunos de nosotros. Algunos de nosotros decimos, ah, fantástico. Vamos a hablar de esto. Y para otras personas les puede provocar emociones. Pueden ser las dos cosas. Y lo bonito de estas conversaciones es que realmente no sabemos lo que va a pasar. Ah, hay que ser abierto a eso, pero también sabemos que cada quien viene con una diferente perspectiva, ah, sobre todo en estos tiempos. Por favor, cuide de sí mismo y entre sí. Y si necesita apagar su cámara o retirarse por un momento, lo comprendemos si lo necesita hacer. Por favor, siéntase con libertad de hacerlo. Rápidamente en el chat, al alzar la mano, ¿tiene algo para añadir a estos, algo que falta de estas conversaciones o de estas normas? ¿Hay algo que quisiera agregar? Y con cualquier acuerdo como este enfatizamos de que son para que nosotros nos mantengamos responsable, no cierta persona ciertos grupos. Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos vernos. Da mucho gusto ver los que tienen la cámara prendida, pero comprendemos si no gustan hacerlo. Debí de haberlo hecho antes, pero antes uh, quiero presentar a nuestras. Uh, Molly Bean es una gerente del Coastal Watershed. María Elena de la Garza, que es la directora ejecutiva del Community Action Board. Es una de nuestros miembros del comité directivo y haciendo este trabajo con nosotras. Así como ha hecho Mónica Martínez, que es la directora ejecutiva. De y Kim Wen, que es la directora de Mejora de Calidad de los Centros de Salud de Santa Cruz. Ellas van a empezar a uh, la conversación, y todos tendremos el privilegio de escuchar. Vamos a Van a compartir alguna información sobre su lentes de equidad racial, pero también tendrán una conversación sobre las señas de progreso que han visto, los desafíos en el condado y cómo ellas individualmente y con sus compañeras están um, tratando con esto. Le animamos a todos que compartan sus preguntas y comentarios en el chat y tendremos tiempo para hacer preguntas al final. Por favor, sientan con libertad de poner sus preguntas en inglés o en español y se van a traducir al otro idioma. Y esperamos saber de ustedes, de ellas y de ustedes. Les pedimos a cada una de estas personas que compartan con nosotros qué les trae personalmente a este trabajo y las agencias que están trabajando en la equidad racial. Cómo uh, ellas reaccionan a lo que hemos dicho y cómo lo convierten en acción. Cuáles son las señas de progreso que ellas han visto. Entonces, Molly, voy a empezar con usted. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Me llamo Molly Bain. Yo uso los pronombres de ella y yo trabajo para el Coastal Watershed Council. Es, es una organización muy pequeña basada aquí en Santa Cruz y nos encanta explorar y, y um, a, ayudar a todos. Yo trabajo con niños de kinder hasta el quinto grado en todo el condado. Y para mí, cuando yo estoy trabajando con los pequeños, quiero que se sientan valorados, apoyados. Quiero que sepan que eh, ellos son únicos y y estamos todos conectados y como una persona blanca, a veces es difícil para mí sentirme conectada al trabajo de equidad racial por mi experiencia personal. Pero yo tuve una discapacidad de aprendizaje de pequeña y yo siempre me sentía o seguido me sentía que no, no había algo que incorrecto conmigo. Y era difícil para mí lograr éxito y realmente eso me ha ayudado mucho en cuanto al trabajo de equidad. En el Coastal Watershed Council estamos muy comprometidos que todos en nuestra organización, todos con quien yo trabajo se sientan valorados uh, y celebrados por quienes son y estamos uh, comprometidos a hacer esa voz abierta uh, para ser incluidos en nuestra organización. Y con eso hemos hecho mucho trabajo durante este último año para tratar con la equidad racial, así como la equidad en general. Y empezamos con empezamos el año pasado con formamos un comité de equidad que incluye todos los miembros de nuestro personal, así como el director de la mesa directiva, nos reunimos una vez por semana, compartimos reflexiones de esa semana en cuanto a la inclusión y tenemos conversaciones. Primero empezamos con Tema Okens, la cultura de supremacía blanca y nos calificamos en esa lista. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a eso? ¿Qué podemos hacer como algo para contrarrestar la supremacía blanca? Durante todo ese tiempo, uh, entonces, gracias por uh, a una beca muy generosa de la Fundación Packard. Nos ha ayudado mucho. Y uh, tenemos una consultora que nos ayuda a. Um, dos veces o trimestralmente tenemos juntas. Y enfocando en la idea de decolonización y cómo podemos apoyar la decolonización. Y voy a hablar más sobre los desafíos que tenemos con eso, pero sí veo que eso es algo muy importante como uh, individuos y con ese trabajo. Estoy viendo que muchos de nosotros nos los correos electrónicos y eso está uh, llevando a conversaciones sobre las llamadas de para integrar esto más en lo, la organización, más allá de estas conversaciones semanales. Y luego el personal también está buscando su propio entrenamiento. Están inspirados para aprender más. Cómo pueden apoyar la equidad racial y la inclusión en general. Y hablando por mí misma, realmente me ha impulsado. No solo necesito hacer este trabajo, quiero hacer este trabajo. Y por falta de otra palabra, me ha dado energía para aprender más, para cuestionarme a mí misma, cuestionar mis suposiciones, para que yo misma sea más inclusiva. Y lo he hecho con nuestro trabajo de educación. Una de las cosas que he hecho, investigación sobre diferentes componentes de la equidad, a ser, a aprender culturalmente y enseñar culturalmente de manera responsiva, identificar mejores prácticas que estamos empezando a integrar en nuestros programas. Una de las cosas que he notado que ha sido muy potente de estar en estas conversaciones, aunque pueden ser difíciles, es que estamos empezando a ver cómo es una cultura de una organización, cómo podría ser inclusiva, que da la bienvenida, que apoya. En estas conversaciones más profundas estamos aprendiendo a aprender. Estamos aprendiendo más sobre cada uno de nosotros, de nuestro equipo, y creo que nos ayuda a crear una cultura que, que más, es más acogedora. Y, uh, y antes no estábamos tan cómodos en tener estas conversaciones. Y con eso le voy a dar la palabra a María Elena con el Community Action Board. Gracias, Molly. Agradezco a, pre, a poner el fundamento para esta conversación. Primero, quiero reconocer las 51 personas con todo lo que hay que hacer un, un martes de mañana después de un día festivo. Vamos a reconocer eso, que todos estamos aquí. Gracias por ser parte de esta conversación. Quiero decir que yo estoy personalmente atraída a este trabajo. No sé si la puede ver. Pero es, es, esta es una foto de Polaroid de, de mi mamá. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de las fotos Polo, Polaroid. Ella va conmigo cuando yo tengo que tener conversaciones difíciles. Cuando yo estoy nerviosa sobre tener una conversación, cuando me siento ansiosa y usted puede verla. No sé si la pueden ver. Ella es una mujer muy, fue una mujer muy humilde, trabajó en un restaurante, era cocinera magnífica, pero puede ver las chanclitas que trae y, y se ve su, uh, su vestido. Y me encanta esta foto porque me recuerda que ella trabajó cada día de su vida. Parada en una cocina caliente, de modo que yo no tuviera que hacerlo. Y esa es la fuerza, la fortaleza que yo traigo a este trabajo, reconociendo los sacrificios de una mujer latina inmigrante que no sabía manejar, no hablaba inglés, tenía educación de tercer grado, Los desafíos que ella tuvo para ser exitosa y asegurar de que su familia fue exitosa. Entonces, yo represento equidad y valentía. Todos muchos de ustedes me conocen, yo conozco, les conozco a muchos de ustedes, que las palabras son fáciles, no lo son. No lo es. Siempre me pone nerviosa hablar sobre este trabajo porque no es fácil. Y lo que me motiva a hacerlo porque nuestras familias todavía están batallando, nuestros hijos todavía son impactados por la violencia. Los padres trabajan en el fil y no pueden llegar a la casa para uh, cocinar, ayudar con la tarea, porque hay barreras del idioma. Uh, los niños tienen que interpretar y tienen que navegar situaciones muy serias. Y estas son grandes responsabilidades que nuestros sistemas necesitan comprender cómo con nuestras familias. Entonces, yo tengo el privilegio y el honor de trabajar en CAB, en Community Action Board, que es una agencia maravillosa que está entre los grupos comunitarios pequeños y los sistemas diseñados para responder. Ahí es donde está. Nosotros. y estamos comprometidos a seguir, a involucrarnos con nuestra comunidad, a escuchar, aprender, a crear relaciones con, la, con las comunidades que servimos y, y ayudar a influenciar y ser parte de los sistemas que existen para ser responsivos. Y muchas veces en nuestros roles, Valerie lo dijo también de la aprobación. Estamos en Saint Louis. Marilena es agitadora. Ella agita y se dijo con amor y con cariño. Sí, a veces hay que empujar un poco, tenemos que, que uh, empujar. Tenemos que ser valientes de sentirnos impulsados a decir lo que hay que decir. Entonces, ¿qué ha creado el espacio para ese trabajo. Y hemos trabajado en temas de equidad de manera sistémica y una manera orgánica. Uh, tenemos uh, ellos contrataron a una mujer latina para dirigir esta agencia valientes y comprometidos. Y al tenerme a mí aquí, tendría un efecto. Yo no estoy diciendo que yo cre creía el efecto. Yo fui parte del sistema. Entonces, lo que es importante es tener la valentía de decir, y nuestro mesa directivo lo hizo, Nosos, nosotros teníamos que reflexionar la comunidad que representamos. Entonces parte, eso fue orgánico. Eso no fue parte del plan estratégico, eso fue orgánico. Quién está sirviendo y a quién se está sirviendo y quiénes podemos servir mejor si reflexionamos la comunidad. Y si sí, de veras lo hicimos, le voy a dar un eviden, un ejemplo muy tangible. Cuando yo termine mi parte de la conversación, porque contesta la pregunta, señas de progreso, nos vemos diferente de lo que éramos hace años y le puedo dar las estadísticas. Los datos nos dicen. Nuestros datos internos teníamos el 75% de personas blancas con 25% latinos. Ahora es el 77% latino y 23% blancos. Y ese cambio, eso fue desafiante y importante, pero también comprueba las señas del progreso, porque a medida que nosotros somos una reflexión de la comunidad, cuando cambian los, los datos demográficos de la comunidad, nosotros tenemos que cambiar. Sí, cuando cambian las estadísticas, yo no debo de ser ya la directora ejecutiva. Y tener la fuerza para comprender es que uno tiene que uh, hacerse a un lado. Esa es mucha información en muy poco tiempo, pero quiero, me dará mucho gusto seguir con la conversación y compartir nuestra estrategia de equidad. Mónica, Mónica, creo que es tu turno. Gracias, María Elena. Yo voy a tener. Quiero tener el, la misma bebida que ella. Soy Mónica Martínez, soy la directora ejecutiva en Encompass Community Services. Nomás quiero empezar al decir, al reconocer que todos uh, están en su propio camino y esto en la, el camino de la uh, justicia racial. Quería compartir un poquito sobre mí misma. Est -este nací a una familia mexicano-americana en Bakersfield. Como yo, mi familia tiene mucho racismo, internalismo, no nos, no nos enseñaron a hablar español eh, porque a mi abuelo lo habían castigado por hablar. Eh, esta es una foto de mí y mi hermanita. Y me y me y me acuerdo que ella me dijo que yo era la nieta favorita porque mi, uh, mi test era blanca. Uh, aunque en la misma casa, mi hermana y yo tuvimos experiencias muy diferentes. Mientras que yo batallé y si yo siempre tenía que comprobar que yo era lo suficiente mexicana, mi uh, hermana fue acosada más por el color de su piel. Empecé a notar las diferencias como un extraño o una maestra respondiera a nosotros. Para mí me daban oportunidades, mientras que mi, mi hermana no. Y empecé a reconocer los privilegios y los estándares diferentes y eso ha sido muy central a mi compromiso a este trabajo de equidad racial. Ah, en mi papel en Encompass, tengo que considerar mis propias uh, experiencias vividas y también mis limitaciones y asegurar de que yo pueda conscientemente trabajar para tratar con estas brechas con otros miembros de mi equipo. Entonces, dentro de nuestra organización nos preguntamos a estas mismas preguntas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras brechas? Entonces, Encompass es la el proveedor de servicios de salud más grande del condado por casi 50 años. Eso lo cual significa que hemos beneficiado de las estructuras de, de supremacía blanca y tenemos que reconocerlo. En el 2019 tuvimos un proceso de, de extra, planeación estratégica. Nos reorientamos como una organización de equidad de salud. Uh, la salud no solo es en la oficina del doctor, pero es en la familia, en, en uh, la comunidad, de modo que todos tengan la, el beneficio de una vida larga y saludable. Tenemos que poner a la equidad y la justicia racial en el centro del trabajo. Y no solo nuestro trabajo uh, en la comunidad, reconocemos en Encompass que tenemos que cambiar de adentro para afuera. Voy a presentar algunos uh, pasos que ha tomado nuestra agencia para identificar las áreas de crecimiento, pero para ser honesta, eh, tenemos mucho camino por delante todavía. Entonces nuestros servicios están guiados por ver todo el ecosistema, el individuo a nivel de individuo y de la comunidad y sistemas y estructuras y tomamos ese mismo enfoque en cuanto a la equidad racial, Pro, uh, proporcionamos espacios seguros. Uh, después del asesinato trágico de George Floyd, uh, tuvimos sesiones para apoyar para que pudieran procesar el personal, sus emociones y cómo tratar con las inequidades en nuestra propia eh, Uh, organización. El personal de, col de color necesitaban un espacio privado sin el personal blanco. Entonces, después de uh, tuvimos, empezamos una reunión para el personal de color. Y el próximo paso, esto es semejante se me hace, semejante a la organización de Molly, empezamos un grupo de trabajo de equidad racial de personas de todos los niveles de nuestra organización y están trabajando en, en desarrollar una estrategia organiza de la organización. Intencionalmente empezamos a estructurar este trabajo. Formamos un comité que representan todos los niveles y la diversidad de nuestra organización en lugar de los líderes hacia abajo. Esta es una foto del comité. Y están usando unas herramientas, vamos a usar la evaluación de GAR para evaluar nuestras prácticas y políticas. Y usamos una encuesta anual del bienestar del personal que incluye preguntas sobre la equidad racial. Hemos visto algunos éxitos iniciales. De la encuesta del, del uh, septiembre del año pasado ofrecimos, vamos a ofrecer varios entrenamientos, ta, Estos talleres, estos temas y han dicho que quieren aprender de otras personas en la comunidad. Entonces, en respuesta a estos comentarios, empezamos a trabajar con el Instituto Hayward Burns. Vamos a tener unos entrenamientos. Nuestros consultores, Sam y Mike, aquí están. Nos están ayudando con el lenguaje, la terminología, la orientación hacia el racismo para el bienestar. Um, Sam y Mike nos van a guiar a nuestro equipo de liderazgo para ayudarnos a crear confianza, para tener estas conversaciones. En Compass es una cultura que ha sido, um, siempre ha evitado el conflicto. Así que esto uh, se ha necesitado por mucho tiempo en nuestra organización. Nos, nos reunimos con uh, la salud mental del condado para tener esta serie de talleres sobre equidad, inclusión y ser otro. Para el personal, los miembros de la mesa directiva y voluntarios, esto ha sido otro éxito. Y ha sido un placer escuchar de líderes de nuestra comunidad. Y voy a terminar aquí. Este es um, una diapositiva que uh, demuestra nuestro camino de uh, tiempo. Necesitamos una revolución cultural en Encompass. Esto ayuda a explicar esa orientación. Estamos moviendo por el continuo desde estar inconsciente a estar consciente. Como ustedes saben, ah, tarda diferentes velocidades para diferentes personas devolverse para volverse plenamente consciente. Y es el trabajo de cambio que es tan difícil. Ah, cuando batallamos en Encompass y nos preguntamos dónde estamos en este continuo y dónde, para dónde tenemos que ir. Entonces es simplemente un resumen de nuestro progreso hoy. Gracias por permitirme compartir. Y ahora vamos a saber de Kim cómo es en Santa Cruz Community Health. Buenos días a todos. Estoy tan inspirada por las historias de todos y oír dónde empezamos, empezaron. Nosotros somos nuevos a estas estructuras en este trabajo estructurado. Me llamo Kim Nugent, soy la gerente de mejora de calidad en Santa Cruz Community Health. Si no conoce nuestra organización, somos un centro de salud federalmente calificado. Tenemos más de 11.000 pacientes en el condado de Santa Cruz A tener, damos uh, cuidado primario de salud, hacemos manejo de casos, quiropráctico todo uh, muchos servicios. Nuestra organización empezó a hacer este trabajo formalmente hace como un año con formar un pequeño grupo de equidad racial con de mí misma y Ruth Hasso y Rosalina Valdez, que es nuestra trabajadora social y también es una proveedora de salud mental. Somos un equipo pequeño, pero potente. Y empezamos a pensar sobre really cómo podemos mejorar la equidad racial en nuestra organización. Y decidimos dónde empezar internamente con nuestros pacientes, nuestras personas interesadas, porque hay tanto trabajo para hacer. Es difícil decidir por dónde empezar. Decidimos empezar internamente porque ahí es donde tenemos más información. Me encantan los datos. Entonces, saber de dónde empezamos me pareció um, la, lo, la forma menos difícil de saber dónde es nuestro nivel fundamental. Dado que ninguno de nosotros hemos hecho esto uh, profesionalmente, somos tres individuos que traemos nuestros corazones al trabajo. Queremos enfocarnos en por qué era que todos queríamos hacer este trabajo y empezar internamente entonces cada uno de nosotros tiene sus propias historias que y porque nos sentimos apasionadas sobre esto yo siendo persona de color habiendo experimentado la discriminación en todos los aspectos de mi vida en la escuela elemental primaria como la única niña asiática en la clase en Rhode Island entonces yo comprendí de una temprana edad que soy diferente y que las personas me tratan diferentemente y ahora como adulto dándome cuenta como Molly, quiero crear un espacio donde los niños se sientan incluidos y cuidados y que esto es un, un hogar para ellos y mis uh, miembros del grupo, mis colegas son semejantes pero diferentes a la misma vez. Para nuestra organización, estamos tratando de empezar en un lugar donde estamos involucrando a nuestro personal lo más posible, nombrando a nuestro grupo, creamos una encuesta, ¿Cómo nos, ¿qué nos vamos a llamar en nuestro grupo? Y uh, decidimos en just, justicia, equidad, diversidad e inclusión Uh, que el, el acrónimo es Jedi como en Star Wars, pero realmente te, tenemos ese aspecto de involucramiento desde el principio y como nunca lo hemos hecho antes, empezamos a fijarnos, a buscar un consultor, a guiarnos en este trabajo para darnos muy buena información sobre lo que han hecho con otras organizaciones, que eh, lo que cabría dentro de nuestra estructura. Entonces, contratamos una consultora por el primer año para a ayudarnos a ver a nuestras políticas que teníamos dentro de la organización, así como involucramos al personal y el trabajo principalmente fue involucrar en reuniones del personal y empezar a hablar sobre la equidad racial, la diversidad, inclusión. ¿Qué significa eso? Tener una comprensión compartida, definiciones, porque cada quien viene con su propia interpretación de lo que significa eso. Queremos asegurar de que esa conversación ocurriera con algún lenguaje compartido y también trabajar hacia tener una verdadera reflexión sobre nuestras políticas y prácticas que, que pudieran actualizarse para apoyar lo que queríamos hacer en el futuro. Entonces, en este próximo año, recién empezamos a considerar nuestras metas para los próximos 12 meses en cuanto eh, junto con nuestro equipo de liderazgo y nuestro plan de estratégico y el modelo de lógica y a ver cómo todo esto afecta a la organización y decidimos uh, adoptar un modelo para el trabajo de equidad social, racial. Y esto van a ser, uh, va a enmarcar nuestros métodos para este próximo año. Revisar nuestras políticas, políticas, prácticas y procedimientos en continuar eso. Con nuestro trabajo interno, queremos fijarnos en la retención del de personal de color. Que se sienten que comprendan más nuestros datos en cuanto a las diferencias que vemos Ah, desde el personal ah, que trabaja con los clientes hasta el liderazgo para mejor comprender lo que queremos hacer con nuestras políticas y procedimientos para mejorarlo. También incorporamos preguntas estandarizadas ah, para conseguir ah, comentarios como este trabajo dentro de este último año ha afectado a nuestro personal y y crear más espacios para que el espacio se sienta cómodo. Entonces te, hemos tenido uh, reuniones del personal, uh, reuniones de reflexión para crear espacios más intencionales para seguir creando la confianza en nuestra organización a medida que seguimos por este camino. Y ese es uno de los éxitos que hemos visto que en este último año que estamos tratando de ser lo más abiertos y honestos posibles en este trabajo y que ganamos la confianza de mucho del personal compartiendo sus propias experiencias y comprendiendo cuando alguien uh, viene si la intención es de uh, sacar esto a relucir en el, gran, el grupo más grande para que ellos puedan compartir sus inquietudes y expresar sus sentimientos y sus experiencias. Creo que realmente um, va, valorar esa confianza que las personas nos han dado y seguir trabajando juntos en este camino, porque sin la confianza no vamos a poder progresar um, para hacerlo un mejor traba, el lugar para trabajar. Gracias, gracias por la primera parte de la conversación. He estado escuchando al otro lado otra pregunta sobre los desafíos y cómo podemos prevenir a que se vuelvan barreras. Y igual como hay un camino, parte del camino es también un, uh, es cuestión de superar los desafíos en ese trabajo y voy a decir que, que ser honestos. ¿Y qué tan difícil es este trabajo? Y, y voy a decir en mi experiencia, en mi experiencia trabajando con el equipo en campo es un grupo de personas que están completamente dedicados a la misión de la agencia y hemos experimentado desafíos en este trabajo desde la resistencia. Me acuerdo al principio en este trabajo, y empezando a moldear las uh, descripciones de trabajo para adelantar el trabajo y tener que analizar y tener conversaciones sobre cuáles posiciones deben de ser posiciones biculturales y bilingües y tener resistencia. Por ejemplo, es solo un ejemplo. Este es un programa de jóvenes y todo el personal uh, básico, ellos ellos sí tienen que ser bilingües, pero los, los gerentes no tienen que ser y tener una verdadera conversación. Vamos a pensar sobre esto. Si un joven llega a nuestras puertas y nos dice que la mamá necesita ayuda con la renta o con el trabajo, lo que sea, tenemos que tener la habilidad de comunicar con la mamá o con el papá. Y eso es en todos los niveles de la agencia. Entonces, en la función de agregar persona bilingüe y bicultural para algunas de nuestras, en lugar de preferido requerido, es una conversación de cómo queríamos responder, cómo podemos trabajar con la comunidad. Es un ejemplo, solo un ejemplo que uh, dirigen nuestros sistemas internos. Y voy a decir que it, para todos nosotros es un desafío. ¿Cómo vamos, podemos poner en operación la equidad? Todos hablamos de esto, todos pensamos en esto. Nuestros sistemas están haciendo las mismas preguntas. Entonces, nuestro desafío también. ¿Cómo podemos hacerlo verdad? Y para nosotros, y se trataba de enfocarnos en, en lo que llamo la, el espíritu de la agencia, que son nuestros valores y asegurar que los, los valores reflexionaban de quiénes éramos y quiénes queremos ser y cómo hemos podido moldear eso y usar nuestros valores como la fundación de nuestro, el fundamento de nuestro trabajo invertir en capacitación. Gracias al hemos creado una academia de equidad gracias a la Fundación Packard para seguir nuestra capacitación y comprensión de la equidad a todos niveles de la agencia y quién Puede ser parte de la Academia de Equidad, cuál es el, el sendero, el camino que creamos en la agencia para permitir que todas esas etapas se puedan ver o no ver. Esas son las preguntas que tenemos que empujarnos a contestar. Tenemos que seguir fijándonos en esas etapas y la inversión. Hemos invertido en, en nuestra asociación con score. Y SCORE se unió con a nosotros hace años para investigar el racismo institucional dentro de nuestros sistemas y hemos creado colaboraciones y alianzas para aumentar nuestra capacitación y tener um, entrenadores individuales por una latina. Una consultora latina que dedica tiempo y energía para ayudarnos a crecer en esa capacidad. Y también estamos, hemos tenido conversaciones con la mesa directiva sobre la equidad. este es una gran parte de la conversación por todo el condado, no solo en CAP. Cómo podemos cerrar la brecha. ¿Cómo podemos cerrar la brecha? Porque sabemos que nuestros empleados uh, de las organizaciones de sin fines de lucro todavía están impactados por la pobreza por los sueldos que se pagan. Y quiero también uh, repetir lo que dijo Kim y que no teníamos los datos anteriormente de nuestra propia agencia hasta que. Contratamos a un analista y a veces eso provoca miedo. Es uh, provoca miedo hacer un análisis, un autoanálisis. Nos fijamos en todas uh, las estrategias de recursos humanos. Cómo podemos apoyar a las personas dónde reclutamos. Todo esto es parte de nuestro camino. Ahora le voy a dar Mónica, tú, tú sigues hablar sobre tus desafíos como una agencia, como un líder, como una persona comunitaria. Gracias. No puedo empezar con, sin decir, agradecer el trabajo que has hecho en CAB y qué gran modelo es para el resto de nosotros en esta llamada y todos en la comunidad. Es increíble y me da. Eh, espero aprender mucho más. Yo creo que cuando se trata de nuestros desafíos, una cosa que uh, es uh, el paso de este trabajo tan importante, es urgente. Esto debió de haber pasado hace cientos de años. Tenemos que mejorar a la brevedad posible. Realmente es cuestión de vida y muerte. No hay ningún trabajo que sea más urgente que este, pero pero somos una burocracia enorme y es difícil cambiar. Y el condado habló sobre esto la semana pasada. Nos movemos muy lentamente. Es un ejemplo pequeño, pero creo que reflexiona otro tema más grande. Su, el personal nos dijo que realmente querían saber de parte de campus cuando un evento en la comunidad causa trauma. Cuando hay un asesinato de la policía o algo así, como cualquier burocracia. Tenemos que saber quién va a tomar el, el mando o quién va a dirigir esto. Y si este tramo es suficientemente grande para emitir un mensaje y quién lo va a escribir y quién lo va a repasar. Y honestamente, para una vez que ya hubiéramos hecho eso. Ya hemos oído de diferentes personas que está en, estamos muy desilusionados que no nos comunicaron qué pasó esto. Y estamos asustados con nosotros mismos. Porque en lugar de simplemente escribir un mensaje, you ¿no? Know, you know, you know, sí, usted sabe cuáles, cuáles son las palabrotas que no voy a decir, ¿verdad? Pero estamos tratando, y esta es la misma experiencia que está ocurriendo con la estructura, con las cosas más importantes, los protocolos, la contratación. Es la, this is Empecé a reconocer que esto se puede cambiar Sí es crítico y este trabajo no es opcional de cambiar, pero toma tiempo y probablemente hemos visto, con la, la, si vemos la curva de cambio, hay, hay periodos, hay personas que están muy súper entusiasmadas y otras personas que no tanto. Y cuando, cuando es una organización el tamaño de Encompass, tenemos todo este tipo de personal. Y mi enfoque hacia esto es primero manejar mi propia impaciencia. Y cuando yo escucho algo, alguien como María Elena, ¿por qué no hemos hecho esto? Mismo quisiera saber y hay que elegir una sola cosa e impulsar esa cosa. Como un, di un diálogo profundo con mi uh, equipo de liderazgo de hablar sobre estos temas honestamente, contratamos a un consultor. y y también a animar a las personas a participar. Es también enfocarnos en la diversidad. Mi mesa directiva, por todo el tiempo que yo he estado en Encompass, nunca he tenido una mayoría de personas de color. Y este mes, en la propia, en la próxima junta, fin, finalmente tendremos una mayoría de personas de color. Es un gran esfuerzo, eh, implicó mucho trabajo y esfuerzo. Entonces, vamos a llegar ahí. ¿Y cuál es el, entonces eso lo logramos? Entonces, ¿cuál será nuestro próximo paso? Nuestras pólizas de contratación. Hay que tomar trocitos pequeños y uh, impulsar el cambio. Cuando yo le voy a María Elena decir perder sueño, porque me despierto pensando, ay, nosotros somos parte del problema. Y eso no me hace sentir bien. Y voy a pasarle la palabra a Kim. ¿Cuáles son sus o tus desafíos? Gracias, Mónica. Sí, creo que uno de nuestros grandes desafíos es, es el tiempo, el tiempo para hacer el trabajo que es tan importante porque en todas nuestras organizaciones estamos haciendo esto. Pa junto con todos nuestros otros roles y responsabilidades. Y hay que prior poner prioridad en este trabajo para que se sientan involucrados, motivados a tener estas reuniones y cómo podemos seguir el momento más adelante, que siga adelante. Ah, La falta de tiempo es una barrera, entonces hay veces que tenemos tanto pasando en nuestro trabajo estamos tratando de evaluar eso para hacerlo más consistente, sobre todo que queremos asegurar de que sea trabajo significativo. Así que definitivamente ese es un desafío, encontrar el tiempo para que esto sea un valor principal o central. Y también creo que no tener toda una, una estructura completamente formulada o formada y a determinar cómo se ve y comprender entre nosotros mismos cuando las cosas no resultan como yo pensaba. Todas estas metas dentro de nuestra propia organización. Queremos ser realistas. Uh, lo que queremos hacer dentro del próximo mes, tres meses mantener el enfoque y hacer uh, cambios incrementales pequeños para que podamos ver proceso. A veces en el trabajo es difícil verlo uh, las cosas que se han logrado para entonces tenemos que evalu uh, evaluar dónde empezamos, hacia dónde vamos, qué hemos logrado para que no lo perdamos. Ah, dentro de la organización, porque creo que esto ocurre a veces, ah, sobre todo cuando uno oye de otras organizaciones que están más avanzados que nosotros y entonces nos preguntamos cuál es nuestro próximo paso. Y estas conversación, la plática con un café es un lugar magnífico para aprender de todas las demás personas y lo agradecemos tanto para ayudarnos a superar nuestras barreras y los desafíos en nuestra organización cuando la próxima será que la cuando el personal ah, empiecen a adoptar estas ideas para que sientan que que es un espacio no solo para participar pero realmente crear esa capacitación en nuestra organización entonces Estamos hablando sobre ellos, pero todo ello, pero sobre todo, hasta ahora no tenemos un plan. Entonces, en el año que viene vamos a crear más aportes de para beneficiar al personal y la organización. Entonces le voy a dar la palabra a Molly. ¿Cuáles son uh, tus desafíos? Gracias, Kim. ¿Dónde vamos a empezar? A ver. Para ser honesta, yo no creo que hemos tenido suficientes desafíos. Una de las cosas que mencionó Nicole al principio es el desafío es donde viene el crecimiento y con el desafío es donde se aprende más, se identifica más, donde usted puede mejorar y, y la organización puede mejorar, aunque tengamos desafíos que creo que tenemos que uh, recibir más desafíos. Si dos personas en una organización deciden hacer algo de cierta forma, eso se vuelve la cultura. Entonces, viendo la, la cultura de la organización, cómo podemos uh, asegurar de que todo sea valorado e incorporado en la dinámica de la organización. Y eso ha sido un desafío que hemos experimentado mientras tenemos estas conversaciones de equidad, cómo podemos trabajar juntos en cuanto a diferentes formas de aprender, de comunicar y relacionarse a problemas y a soluciones. Creo que para nosotros ha sido un área de crecimiento, pero un momento para aprender más sobre lo que podríamos mejorar. Y una de las maneras que esto ha sido destacado es trabajando con nuestra consultora los consultores realmente nos han uh, desafiado a lo que trabajamos es la decolonización. No empezamos al nivel de kinder. Uh, nos fuimos a un nivel muy sofisticado de colonización. Estamos dedicando, dedicados a ello, no estamos muy seguros de lo que es la decolonización y ese es el proceso de aprender con su consultor, no, no tenemos que tener las respuestas ahorita mismo. Estamos, uh, tenemos el desafío de tener un consultor que es tan uh, dedicado a tener este punto de vista de de colonización y las personas que puedan tener diferentes uh, maneras de aprender. Ha sido fascinante ser una participante en eso, pero también ser maestra. He crecido tanto viendo cómo nosotros podemos crear un ambiente de sala de clase, crear un, un a ambiente de organización que apoya la decolonización. Ese ha sido nuestro nivel. Nos fuimos al nivel de doctorado inmediatamente y lo que acompaña es un enfoque no alinear. Tenemos muchos, muchos diferentes inicios en esta conversación, y empezamos a crear una agenda de justicia y equidad. Y por la mitad decidimos que no hemos aprendido lo suficiente para auténticamente crear esto, lo paramos y hemos tenido varias situaciones así o oh, nos dimos cuenta tenemos que aprender más la forma no típica de tratar con los problemas y ha sido algo nuevo para nosotros. Otro componente componente creo, y esto se trata de cómo quitar las barreras, es la seguridad que cada persona en la organización se sienta seguro de expresar sus necesidades. Cómo recibimos eso, cómo modelamos la transparencia y Dar la bienvenida a o recibir esas conversaciones más profundas. Estamos en ese nivel fundamental de celebrar lo único de cada persona y cómo podemos aprender de cada quien y de sus perspectivas. Y también sentirse cómodo con decir, no sé, ahora en este momento, no sé la respuesta, pero ser parte de ese camino, de ese sendero, aprender más de nosotros mismos, de entre nosotros, cómo podemos ayudar a decolonizar la organización. Creo que voy a parar ahí, gracias a todas las cuatro y preguntando o comprendiendo lo que no sabemos es perfecto. Una uh, les invito para que todos hagan preguntas. Algunas observaciones. Gracias, Molly, de hablar de la de uh, colonización, realmente invitando los desafíos y constantemente preguntante qué sigue, qué es lo próximo. Y comprendiendo que, como dijo Mónica, las cosas que parecen menores realmente no lo son y hay que seguir trabajando en ellos. Cada uno de ustedes ha estado compartiendo cosas muy pensativas, pero muy verdaderas, muy reales de su experiencia. Me encanta el nombre de Jedi y que a la fuerza sea contigo realmente. Me encantan todas las contribuciones que nos ofrecieron nuestros uh, presentadores. Lo bonito de Santa Cruz, el condado de Santa Cruz, podemos tener, vamos a seguir teniendo grupos así como este, pero este es un grupo maravilloso para iniciar, pero hay muchos más uh, y nos anima muchísimo oír. ¿Qué tan dedicados están ustedes en trabajar en esto? Vamos a ver en algunas preguntas en el chat que algunos de ustedes quizá quieran contestar. La pregunta de Stacy García es, ella tiene curiosidad. ¿Qué ha sido algún momento de felicidad que les ha dado energía? Molly, tú mencionaste que usted encuentra que esto es algo que le da energía. Creo que honestamente es uh, recibir el desafío para mí, es cuando yo tengo más crecimiento. Trabajar como consultor ha sido una de las cosas más difíciles por las diferentes dinámicas culturales y para mí ser una persona blanca, típicamente en la cultura principal, Realmente muy seguido no recibo desafíos, pero este trabajo lo encuentro desafiante darme cuenta cómo puede ser ser otra persona. Eso me dio mucha energía. Tuve muchos momentos de realización que me ayudaron a identificar cómo educadora. Yo puedo, uh, puedo uh, tener esos mismos momentos con mis alumnos. Me doy cuenta que usted no lo ve separado de su trabajo. Mónica. O oh, sí, María Elena. Tenías algún comentario? Sí, quiero decir que es una gran pregunta Stacy, porque cuando hacemos ese trabajo, a veces es realmente abrumador y cansador. Es como empujar una roca por la montaña. Entonces su pregunta es muy importante para mí, algo que ha sido muy importante y me ha dado mucha felicidad ¿sabes? en este progreso. Son dos cosas. Primero, es un momento sagrado en el tiempo. No ha habido una, una ventana que se ha abierto tan grande. Debido al movimiento de que las vidas negras importan, ah, el antirracismo. Hay un momento que nos, este es el momento en que podemos impactar el cambio como nunca antes. A cambiar sistemas y estamos teniendo conversaciones difíciles como esta. Nunca había visto antes y esto ya llevo 30 años haciéndolo. Entonces la felicidad para mí es poder estar en este espacio y en este tiempo en que podemos hacer una diferencia y la segunda respuesta es nuestra capacidad de unir la cabeza y el corazón. Este trabajo no se puede hacer solo con los datos y los hechos y la investigación, tiene que ser parte de ello, pero no es lo único. Este trabajo también se tiene que hacer con los corazones y conexiones y relaciones y ser parte. De redes y de conversaciones. La parte otra felicidad es que podamos trabajar juntos. Gracias, María Elena. Gracias, María Elena. En el tema de mover la roca por la montaña, subió, ¿hay mejores prácticas en involucrar a algunos de los empleados u otras personas que pudieran estar en negación o no dispuestos a participar? Um, voy a mostrar su diapositiva sobre algunos de estos cambios que están en un continuo. Uh, creo que a uh, algunos de nosotros podemos relacionarnos a esto de pasar de uh, la negación a participar y ser parte del cambio. Y yo encontré que esta diapositiva fue muy útil en uh, traer uh, empatía para otras personas? ¿En qué momento me encuentro yo uh, la persona más consciente? Y yo creo que. Yo encuentro que una de las cosas herramientas más útiles es ser paciente. Nosotros como agencia. No estamos donde debemos de ser o queremos estar. Tenemos un gran camino por delante y, y va a implicar conversaciones muy difíciles, decisiones difíciles para llegar a donde tenemos que estar. Estamos comprometidos a ello y yo estoy comprometida como la líder de la organización. Sí. Lo, a las personas que quizás sean más uh, rehusas, pero es trabajo de justicia. Somos una organización de equidad de salud. Tiene que haber algún compromiso a eso para hacer este trabajo y a lo mejor este no sea el lugar para algunas personas. Eh, espero que, que se unan y no se vayan de la organización. pero hay que tener esas conversaciones, pero habiendo dicho eso, quiero suponer lo mejor, suponer que las personas estén navegando a sus antecedentes y tenemos que proveer espacios seguros para diálogos, oportunidades para aprender y cambiar el, la perspectiva y esperamos que las personas uh, participarán de una manera significativa y poner la energía, no poner toda la energía en los que se rehusan, poner la energía en los que están entusiasmados, entonces darles los recursos y ellos pueden volar en lugar de esperar el último en, en convencerse. Y es posible que ellos convenzan a esa persona. También tenemos una pregunta de Elaine Johnson, um, rumbos para las personas afroamericanas para las el condado de Monterrey, uh, actividades para expandir las mesas directivas, ¿tienen ustedes algunas sugerencias en cuanto a eso? Vamos a hablar Elaine, Sí, vamos a hablar. Ah, de parte de cab estamos abierto, siempre creemos crear relaciones porque eso es lo que se necesita. Crear las relaciones y alinear los valores. Si sí, vamos a hablar y yo sé que hablo de parte de todos en esta llamada, no te necesitamos Elaine Gracias, María Elena, por enfatizar las, las relaciones. Muchos de ustedes mencionaron la confianza. Tener la confianza. Eh, porque eso tiene mucho que ver. ¿Quién está en las mesas directivas? ¿Quién está informando las, las decisiones? Tenemos otras preguntas. También puede alzar la mano si gusta. Si quiere poner algo en el chat, ya sea en inglés o en español. Y, a ah, lo mejor quiero compartir, habían mencionado la, el proceso de reclutar para la mesa directiva. Algunas personas pusieron preguntas sobre reclutar para miembros de la mesa directiva. Entonces voy a tomar un riesgo, Pero hay que ser honestos sobre eso y este es un lugar seguro. En Encompass hemos tenido décadas Como una lista, representación latina o alguien, un representante de la comunidad, está, está en la comunidad, en la, en la lista de lo que necesitamos sin un, un esfuerzo auténtico. ¿Cómo cambia eso la gobernanza de nuestra organización? Y empujamos y, y tra trabajamos en esto. Necesitamos acción sobre esto. Y lo que estamos viendo es que en nuestra mesa directiva, principalmente blanca, yo trabajo con alguien magnífico, pero sus colegas también eran blancos y querían personas en la mesa directiva que eran como ellos. Entonces, cuando les pusimos un poco de presión, estamos bu buscando más diverso, tuvimos algunos miembros, bueno, necesitamos un proceso, ahora necesitamos un, unas preguntas de entrevista, un panel, ¿cuáles preguntas debemos hacer? Y tuve que tomar una pausa y decir, ustedes han permitido a sus amigos unirse a la mesa por décadas. Y ahora que el, vamos, estamos hablando de unir personas de color y ahora necesitamos un panel y preguntas. Realmente tuve un dolor de estómago por días después de esta conversación. Yo no estoy en contra de tener un proceso. Queremos miembros fuertes, pero debe de ser lo mismo, igual para todos. Entonces, como mesa directiva, estamos haciendo mucho trabajo en, en cuanto a la reclutación y han hecho gran progreso. A veces hay que uh, hay que llamar, hay que identificarlo como es. Hay que empujar y elevar. Hay, Ah, hemos le hemos pedido a una persona a tomar el, la directiva en cuanto a este esfuerzo y ha sido fantástica y expandir lo que estamos buscando semejante a la contratación de empleados también. Que experiencia a algo que ha sido uh, valioso para la mesa directiva. ¿Cuál experiencia vivida es, es importante para nosotros? Ha sido todo un camino, pero fue una batalla que valió la pena escoger. Y um, hay que decidir dónde uno se va a arriesgar. Es algo que yo puedo ofrecer para las personas que están pensando, cómo puedo uh, involucrar a personas en mi mesa directiva. Es muy buen consejo. Y qué bueno, felicitaciones por empujar. ¿Puedo agregar algo? Gracias, Mónica. Para nuestra agencia, tenemos una estructura de gobernanza que está dictado por los estatutos. A nosotros se nos requiere tener cinco representantes Muchos de ellos son clientes que tratan con temas de pobreza todos los días. Junto con cinco oficiales elegidos que toman las decisiones. Igual como personas de negocio. Están impactados por la pobreza en cuanto a los sistemas. Entonces. De nuestra base. Eso crea una oportunidad y quiero decir que también tenemos que invertir en el éxito de quién está en nuestra mesa, quiénes son nuestros gerentes, quiénes son nuestro equipo de liderazgo. Uno no puede pedirle a una persona que se una a una mesa directiva sin tener capacitación. También hay que incluir estrategias para el éxito como invertir en desarrollo a tener, reembolsar los gastos de transporte o de gastos de cuidado de niño a tener un mentor para los nuevos. Todo eso tiene que ser parte de la estrategia. No me eche como una mujer de color ahí sin apoyo. Yo quiero ser exitosa. Quiero crear relaciones y redes. Y quizá yo necesite uh, apoyo porque quizás sea la primera uh, mesa directiva a la cual se me ha, ha invitado y también cómo se siente. Hay que considerar ser juzgado y evaluado por personas que no se ven como usted. Es muy importante en cada punto del proceso. Queríamos uh, señalar algunas de las otras preguntas en el chat. Nancy um, lleva a cabo una reunión mensual de grupos de justicia y si Nancy quiere poner su uh, correo electrónico en el chat, se puede unir a su grupo. ¿Tiene preguntas para eh, ustedes entre sí? ¿Tienen preguntas para sí misma o entre sí? ¿Hay algo que ha surgido que no hemos tenido? Sí, yo tengo una pregunta para mis panelistas. ¿Nos puede decir cuánto de, de su tiempo, qué porción de mi, su trabajo ha sido dedicado al trabajo de equidad y de... Kim y Mónica y Molly. Kim, para mí, yo diría el, la inversión formal de tiempo una una hora o dos por semana, sabiendo que eso es cuando grupo se, se reúne y hace la planeación y después probablemente dos a cuatro horas, dos a cuatro horas por semana y eso es trabajo que hay que hacer uno mismo, tratar de aprender y crecer de modo que uno se sienta que usted fue elegida para hacer este trabajo y hay que uh, demostrar su empeño. Entonces yo diría entre cuatro a seis horas por semana. Aparte de su trabajo regular y aún así no es suficiente, como muchas personas dicen. Gracias, Kim. Y yo, esto es una pregunta de truco, se me hace. Es, yo puedo contestar el número de horas eh, trabajando con el Grupo de Equidad Racial. Pero si realmente no estamos tratando de orientar como una organización de salud, cada conversación que estamos teniendo te, tiene que ver con las disparidades. Todo lo que hacemos se relaciona a tratar de nivelar las cosas. Esto es algo que ha sido uh, un poco como un incendio. A, a medida que involucramos a cada persona en nuestra organización, se está volviendo más no es una sola persona que lo menciona cada vez en cuando, pero muchas de nuestras conversaciones tienen que ver con esto y no es fácil. No es como que la respuesta esté ahí vamos a elegir ese. Eso requiere más investigación, más datos y muchas de conversaciones difíciles. Me siento que volviendo al continuo, del, uh, Una vez que ha visto uno el, uh, el racismo estructural, no se puede dejar de ver. ¿Cómo puede ponerlo en operación? Es tan difícil, como dijo usted. Sí, esa es mi respuesta. ¿Mónica <risa> ¿quieres contestar? Sí. Sí, estoy de acuerdo con Mónica mi pensamiento, qué porcentaje, probablemente el 90% porque yo no lo veo exclusivo de otra cosa que yo haga. Todo tiene que estar integrado. Cómo planeo las lecciones, cómo enseño, cómo trabajo, con colaboraciones, cómo tengo reuniones, cómo escucho a otras personas. Me siento como que no puedo hacer mi trabajo sin que esté al frente de lo que estoy haciendo tan importante ¿Y, y usted lo mismo probablemente el 85 por ciento de mi trabajo porque está en cada nivel de lo que hago pero quería hacer esa pregunta porque quiero que tengamos una idea de lo que significa sí pueden ser dos tres cuatro cinco seis horas pero más abajo de la superficie es un gran compromiso e inversión de tiempo y compromiso. Es por eso que tenemos que seguir la conversación y era por eso que quería hacer la pregunta. Gracias. Gracias a todos ustedes. Ya se nos acaba el tiempo, pero me doy cuenta que Stacy puso un enlace en el chat. Uh, Stacy, ¿quieres hablar un poquito sobre eso? María Elena, uh, simplemente quer quería compartir. Uh, tenemos 17 líderes uh, de color en nuestra organización y, y quería compartir algunos uh, consejos creados por esa organización. Y la última pregunta a los panelistas, algunos de ustedes quieren. Pregunta, contestar cuánto, qué porcentaje de su trabajo se dedica a entrenar el personal sobre la supremacía blanca. Toda nuestra organización y, y, y es blanca. Esto es algo crítico para nosotros y no hemos hecho lo suficiente, algo que. Me fijé en el trabajo de tema Oaken sobre la supremacía blanca. Tenemos que hacer mucho más, un entrenamiento muy profundo. Y cuanto más aprendamos sobre la decolonización, podemos ver más cómo eso está manifestado en nuestro trabajo. Gracias, Molly. Antes de darle la palabra a Nicole para que cierre, Quiero agradecerles a Gisela Carrasca y Estela Larman, que ha estado, hecho la, ha estado haciendo la interpretación en vivo. Les agradecemos mucho a las dos y a todos nuestros panelistas y a todos ustedes. Como dijo María Elena, las personas que están aquí en la llamada uh, después del fin de semana largo de estar aquí en esta conversación, <coughs> No será la primera ni la última. Por favor, llene la encuesta de satisfacción, porque si hacemos ajustes, como tener más tiempo para preguntas, agradecemos que estén aquí y también su, uh, sus comentarios. <coughs> Solo para hacerles saber, eh, vamos a tomar un descanso de los eventos de, de Core la semana la semana próxima no no tendremos una conversación pero queremos compartir alguna información sobre uh, hay una un evento que se llama trabajo de cambio de el poder de las personas es semejante a lo que hicimos hoy <coughs> conversaciones con otras personas y organizaciones que están trabajando. Es gratis, es de varias horas. Um, que usted puede escuchar. <ríe> puede escuchar a to, todo todo lo, para lo que tenga tiempo. Estos eventos son muy informativos e inspirantes. <ríe> A lo mejor estos serán de interés para las personas y este es otro. Estamos animando a varios de nuestras organizaciones sin fines de lucro. Ver, hacer uh, descripciones muy robustas de nuestra organización en GuideStar. Uh, es una manera muy buena para uh, poner una descripción de su organización en GuideStar no solo sus resultados, pero su equidad, sus enfoques de equidad racial y las demográficas tienen una un sello de transparencia uh, que uno puede seguir trabajando hacia ello y esto realmente se trata de um, donantes potenciales si ellos quieren aprender más sobre su organización algunos de estos perfiles son muy robustos, otros quizá tengan menos. Pero ellos dan uh, ayuda técnica gratis. Uh, la organización se llama Candid, que maneja GuideStar. Nicole uh, también se ha inscrito para uh, aprender sobre esto, para que se lo podamos ofrecer a las organizaciones sin fines de lucro. Um, locales, queríamos sugerir estos para no vamos a tener un evento de core, pero volvemos el 21 de septiembre y vamos a dar uh, información sobre el resto de nuestro calendario para septiembre. Y creo que eso es todo para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros para otra de estas conversaciones. Gracias, Molly, María Elena, Mónica y Kim por una una conversación muy potente muy profunda y si simple pueden, pudieron nomás eh, dar un pequeño perfil de lo que están haciendo pero muchísimas gracias a todas.